Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según me estáis viendo o escuchando. Soy Betty Romerito, os envío un súper saludo, espero que estéis genial. Y hoy vamos a hablar de los embudos mágicos. Es especial para marketing de afiliados y también es especial para mi lista privada. A ver, no que solo sea para mi lista privada, pero ya sabéis que la lista privada tiene determinados privilegios. Entre ellos, que algunos de los productos que presento para todo el mundo, para vosotros, ellos los tienen gratis. Y este es uno de esos casos. Voy a hablar de cómo podéis tener embudos para marketing de afiliados de una manera rápida, sin complicaciones, sin hosting, sin dominio, sin absolutamente nada. Ha salido hace poco un programa que se llama Embudos Mágicos. Está en la nube, está alojado en la nube, en sus propios servidores y nos puede ayudar a nosotros a tener embudos para productos de afiliados específicamente de Gibisu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 Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes tener embudos automáticos listos para promocionar sin hacer absolutamente nada. Simplemente enviar tráfico. desde este software que se llama Magic Funnels. Te voy a presentar la página de ventas. Es esta, mira, se llama Magic Funnels. Este es el creador, Glinkowski, que es un marketer súper conocido en el ámbito de los negocios online. Y nos está presentando su nuevo producto que es Magic Funnels. Esta es la página. Es, es muy larga, así que no la miraré toda. Me iré directamente hasta el final, que es donde está el precio y lo que tiene. Mira, aquí está. El software, que vale tanto. 100% Don't For You Funnels. Tiene varios funnels ya hechos para ti. Video training en inglés. Licencia para agencias. Soporte. Un caso de estudio de 100 diarios bonuses Y además para los que com compran primero eh, más bonuses, más embudos hechos ya para ti, un entrenamiento de tráfico viral y nada de fees mensuales, precio único. El precio de lanzamiento fue de 17 dólares, digo fue porque fue hace unos meses. Bueno, esa es la versión FE, la versión front-end, la versión básica. Sin embargo, en su página de afiliados, que es esta, ¿ves? Aquí está el 6 Funnel, le voy a dar clic al 6 Funnel, para que veamos exactamente lo que tiene por dentro, y es esta. Mira, el Front End, que hemos dicho que estaba a 17 para empezar la versión Pro, y luego estaría a 21, ¿vale? Sin embargo, tiene un montón de otros, el ilimitado, el hecho para ti, el tráfico automatizado, herramientas de, de conversión, constructor de páginas de bonus y los derechos de reventa yo tengo todo hasta aquí, hasta los derechos de reventa por lo tanto a mi lista privada esto le va a salir absolutamente gratis no va a pagar nada y les voy a dar hasta aquí porque los derechos de reventa no puedo darlos pero todo lo demás sí que lo vais a tener vais a tener la versión inicial, la ilimitada los, bon los embudos hechos para ti el entrenamiento de tráfico que está en inglés las herramientas de conversión y, y el constructor de páginas de bono. Si no estás en mi lista privada, aprovecha y suscríbete, porque por un pequeñito fee mensual y una entrada, vas a poder tener un montón de productos como este que estoy presentando ahora mismo. Vamos a verlo por dentro. Este es el dashboard de Magic Funnels. ¿Ves? Ahí está. Yo tengo la versión de Reseller. ¿Ves? Reseller Info. Esta que yo tengo. Y puedo daros acceso a mi lista privada. Vienen las campañas, los embudos hechos para ti 1 y los embudos hechos para ti 2. 1 y 2, Don't For You, Don't For You, New Campaign, Productos de Afiliado, Autoresponder, el Training que está en inglés, pero no pasa nada porque se puede seguir perfectamente. Yo lo que quiero que veas es los embudos hechos para ti y luego las campañas nuevas. Vamos a dar clic en Don't For You Funnels y vas a ver una interfaz. Esta, mira, viene Cinderella Solution. Este producto yo lo he promovido, Cinderella Solution. Flat Belly Fix, Yoga Burn, 12 Minutes Affiliate System, Affiliate Boost, Clickbank University, Video Marketing Blaster, Video En fin, varios. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Pues mira, tienes un Opt-in Page, un Promo Page y un Downland Page. Si tú le das clic a ver, View Opt-in Page, te abre la página, ves, es esta. Ellos ya tienen preparado este Opt-in que es un regalito. Solo entra tu nombre y tu mejor email y, lo, y, y lo, lo tendrás al instante. Y aquí no aparece porque tú lo tienes que configurar para que lleguen a tu autorrespondedor y no al de ellos. ¿Vale? Ese es el opt-in. Luego está la página de promoción, View Promote Page. Ahí está. Y esta es la página que vas a promocionar. Gracias. Tu regalo gratuito está en su camino a tu inbox. Llegarán unos 15 minutos, por favor, revisa en ese momento tu bandeja de entrada y luego aquí vienen los pasos que tienen que hacer 1, 2 y 3 y luego viene el download page que es para que baje tu regalito bienvenido, aquí está ta, ta, clic aquí para bajarlo y luego viene nuestra recomendación número 1 una mujer, estudió. bla bla bla bla, find out more y en find out more viene nuestro producto, en este caso flat Belly Fix, Yoga Burn Halky, Custom Keto y ya empezamos a vender aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo podemos descargar, embeber el código en algún lado. O simplemente editarlo. Si le damos clic a edit, mira, ahí está. Edita los embudos hechos por ti. Sin miren la solución. Luego aquí hay tokens. Si quieres poner tokens, ves ahí está. Estos son los tokens. Viene los Facebook Comments y Facebook Comments Display Position. Esto. Esto solo lo puede hacer la gente que tiene las versiones más altas. Mira, aquí está. Y es esta. Conversion Boosting Tools. Es el otro número 4. Si la gente no tiene el número 4, no puede hacer esto. Bueno, nosotros podemos. Las instrucciones: clic aquí para estar editar tu funnel. Plac. Clic en Setting Tabs para configurar el funnel. ¿Ves? Aquí está en Settings. Y luego guárdalo. Y eso es todo. Este es el opt-in. Si yo lo doy a lot. Me lo va a, a llamar rápidamente. Yo puedo elegir cualquiera de los opt que ellos tienen aquí. Vamos a suponer que voy a trabajar con el que tienen aquí mismo. Y le doy a settings. Y en settings yo le voy a poner mi autorrespondedor. ¿Ves? Ahí está. Yo puedo elegir e weber y e respond Convertir, bla, bla, bla, bla, bla. O un HTML propio. Si yo tengo por ejemplo Mautic o tengo My Relay o tengo mmm, MyWidts o cualquiera, yo aquí tengo que poner el código de mi autorrespondedor. Luego viene la, la redirect URL, que es la página de redirección a donde los voy a enviar. Cuando ya hayan rellenado mi opt-in, ¿a dónde van a ir? ¿Vale? Lo puedo cambiar a español, porque ves que está todo se puede modificar todo en español. Y aquí viene la magia. Affiliate Settings. Aquí es donde vamos a poner nuestro enlace de afiliado. Ya sea Clickbank, ya sea Ubisu, ya sea Warroad Plus, el que tú quieras, Digistore24, aquí lo puedes poner. Y cuando lo pongas, la gente se va a ir ahí directamente. Luego viene el download page a mi recomendación número uno, una mujer de subió, bla, bla, bla, find out more. Hay un exit pop-up, tú puedes ponerlo o no. Y está también el social proof settings, tú puedes seleccionarlo si lo has hecho, el social proof settings. Ahora mismo no tenemos ninguno, pero se pueden poner. Y en esta parte está el bonus. ¿Ves el bonus que hemos elegido? Pero hay más. Este, File, Marriage, Yachin, en fin, hay otros que ya están preparados para nosotros. Luego vienen los productos y afiliados que vamos a promover. ¿Te acuerdas de esa página que tenía estos cuatro? Bueno, pues los podemos quitar o poner solo uno y centrarnos más en un solo producto. Y luego vienen las herramientas de Facebook, si queremos ponerlas, el Pixel Code, y así ya va directamente esta gente que vaya a visitarnos a nuestro Pixel, lo engorda y luego podemos hacer un anuncio distinto. Luego vienen los comentarios, si queremos poner comentarios en la página, podemos hacerlo. O los comments con el snippet, aquí lo podemos hacer. O un chat de Facebook también, lo podemos poner aquí. Y esto lo vamos a hacer desde esta parte, donde dice Conversion Tools. Le vamos a dar clic en Conversion Tools. Y aquí vienen todas las herramientas de conversión. Facebook Tools, Exit Pop-ups o Social Proof Popups. El primero es el, el pixel de Facebook. Aquí lo ponemos y se acabó. Luego tenemos el plugin de comentarios. Y si te fijas, dice Get Your Facebook Comment Plugin Here. Le damos clic aquí y nos va a mandar a la página de desarrolladores de Facebook. Y nosotros tenemos que crearlo. Selecciona tu página, eh, configúralo, nos pone esto. Esto es lo que va a generarnos el Comment Loop Generator. Esta, ¿vale? Y así con todos ellos. El Chat Widget también. Y eso es todo. Y cuando ya los tengamos, entonces sí que podemos ponerlos en nuestras páginas de producto. Como ves, no es difícil. Es muy sencillo simplemente elegir lo que ya está hecho y ponerlo nosotros con nuestros enlaces, con nuestros píxeles, con nuestros analíticos y empezar a enviar tráfico. No necesitamos hosting, no necesitamos dominio, no necesitamos apenas nada más que enviar el tráfico a las páginas que ya están hechas para nosotros. Aquí hay varios productos, ves, hay en varios nichos, el woodworking, que es el mejor que hay para maderas. El Manifestación Magic, que también está muy bien, scribble eh, cosas que han vendido bastante bien. Ese es el 1. Luego está el 2, que también tiene otros productos bastante buenos, Diabetes, Keto, My Back Pain Coach, el tummy Blaster, que estuvo muy bien, el Tao of Badass, está muy bien. Todas estas están muy bien y ya están hechas. Vamos a ver, por ejemplo, el tummy Blaster. Mira, Get okay, Your, bla, bla, bla, y tú ya aquí simplemente lo editas a tu gusto y como lo puedes editar todo puedes ponerlo en español todo si te interesa además tiene el clickbank database que es la base de datos de clickbank y tú podrás ver aquí los productos de clickbank que están ahora mismo promoviéndose hay un montón tú los puedes ir mirando 10 entradas 20 las que tú quieras y elegir algún programa y viene la url de request para que tú le des clic simplemente y te envíen a Pedir permiso para promover ese producto. Viene el rango de, de ventas. Pues más de 100, 4, 5, todavía no aplican. 2, 6, más de 50, 1 no aplica. En fin, aquí tienes muchos productos para que tú puedas promocionarlos después. En las campañas nuevas, le das clic a New Campaign. Y aquí es lo mismo. Si te fijas, está el título, el opt-in, el promo, el downland, el stats y las acciones. Le das clic a Create o crear Y te va llevando a paso a paso El título. Los tokens, si los vas a poner, ¿ves? Y las instrucciones, seleccionas un opt-in y empiezas a modificarla. Le damos a opt-in, seleccionas el que tú quieras, por ejemplo, eh, este, ¿ves? Y lo carga automáticamente, Yo te, tú simplemente le das clic y empiezas a modificarlo. Eso es todo. Sencillísimo, más fácil, imposible. Y luego en settings, ya sabes que tienes que poner el autorrespondedor, los bonus, la página de promoción, en fin, todas las cosas que ya hemos visto antes. Y esto si ya lo tienes configurado, lo puedes elegir también. ¿Qué más cosas interesantes? Los productos de afiliado son estos los que tiene. Mira, tú puedes adicionar más y simplemente elegirlos. Eh, aquí viene el Trump Coin, Bauer Revolution, Wood Profit, Digital Dog Training. Ese está muy bueno. El Renting Dogs también está muy bien. Insta Manifestation. Hay un montón que ya simplemente tú lo puedes promocionar. Este es buenísimo. Y Secret Obsession. Si le das clic aquí. ¿Ves? Vienen aquí para que tú puedas promocionarlo. En Link, tú le vas a poner tu propio enlace de afiliado y ya lo puedes promover. El Autotraffic Flow, que es uno de los otos, es este, el otro 3, es un entrenamiento. Le vamos a dar clic, pero es un entrenamiento. Te puede servir o no. Si más o menos le das al inglés, lo puedes escuchar. Y si no, puedes poner la, los subtítulos. Que te ayudarán. ¿Ves? Ahí está. Bienvenido al traffic upgrade. Ahí está este. Y luego vienen más cosas. Aquí lo que lo que funciona es que tú puedes poner tu propio pixel de Facebook en sus páginas. Ellos te lo ponen. Le vas aquí a subir el, el pixel y te lo ponen en la suya. ¿Vale? Luego ya vienen más bonuses. Clic aquí para el rolo de ese tráfico 2020. Guía de cero costo. Lead Magnet guide Más recursos. Y viene más... Vídeos, tutoriales de cómo hacer más comisiones y más tráfico. Insisto, si más o menos le das en inglés, te funcionarán y si no, puedes poner subtítulos, pero irás bastante más lento. Viene el training en sí mismo, que te enseña a usar la plataforma. Welcome to Magic Funnels, aquí el overview, las campañas Don't For You, que es lo que hemos visto ahora. Cómo poner el autorrespondedor, cómo crear tus campañas para cualquier producto, cómo conectar el autorrespondedor. Cómo adicionar más productos de afiliados en la página de gracias, usando los upgrades, las conversion boosting tools, el bonus builder, las estrategias de tráfico, más estrategias de tráfico, todo ya te lo pone ahí. Los bonus contents, etc. Todo, está todo. Luego viene el bonus builder, este bonus builder app, que es para que tú hagas tus propias páginas de bonus. Si le das a crear dependerá más o menos lo mismo que hemos visto antes el título el show va, vas a elegir aquí tu estilo de página te pondrán las plantillas que ya tiene mira son muy bonitas muy convertidoras muy en el hype que usan en GhibiZoo y en Warrior Plus Clickbank las usan un poquito menos o menos hypes como esta como esta pero todas estas son muy muy comunes en su y Warrior Plus la gente está muy acostumbrada a usarla. vamos a ver esta por ejemplo video light y te la pone aquí es facilísimo, Tú le das clic clic aquí para conseguir los bonos fácil, es muy muy sencillito simplemente como teclear, eso es todo y no tienes que destrozar los estilos ni nada, recuerda que además aquí te van al Download page content y a las settings, aquí están las settings donde vas a poner todo lo que ya has visto antes lo ves? Viene el contador. Cuando expira. Pues ahí está. Es fácil. El exit pop-up si Y luego viene la página de descarga. Pues aquí, Short Slogan of headline in displays. Gracias. Gracias por comprar nuestro producto. Descarga tus bonus aquí. Y estas no las tienes que tocar porque son tokens que van a leer en automático lo que tú has puesto aquí. Y aquí. Entonces no tienes que tocarlas, simplemente. Ves que lo que sea de texto lo puedes tocar y lo que no, pues no. Estos son los autorrespondedores que, con los que trabaja. Ves conectar, conectar, conectar, conectar, conectar. Y ya sabes que si no tienes ninguno de estos, pues tú puedes poner tu propio HTML en los autorrespondedores. Bueno, pues es esto lo que hace Magic Funnels. En realidad te ayuda a sacar productos rápido, sin quebrarte la cabeza con páginas que ya están comprobadas que funcionan porque ellos son las que usan siempre y funcionan, la verdad es que sí que funcionan y te ahorra un montón de tiempo y dinero porque no vas a pagar apenas nada, lo que te cobre todo tu respondedor y si lo tienes gratuito pues ni eso, simplemente el tráfico, te vas a centrar en el tráfico, bueno lo voy a dejar hasta aquí, espero que te haya gustado este programa que se llama Magic Funnels que lo pongas en práctica, si estás en lista privada Corre, ya sabes dónde, porque tienes el acceso a casi todos los otros, excepto este, que es el que no te lo puedo dar, pero todos los demás, tal como lo has visto ahora mismo conmigo, eso es lo que tú vas a tener acceso. Te vas a ahorrar montonazo de dinero, 17 dólares más 97, más 97, más 97, más 67, más 67. Todo eso. No hago ni la cuenta porque es mucho dinero. Pues eso te lo vas a ahorrar si estás en mi lista privada. Y si no estás en mi lista privada y te interesa el producto, contáctame en mi grupo de Facebook que lo tengo a un precio increíble para que lo puedas tener. Se despide Betty Romerito. No sin antes invitarte a que te suscribas al canal, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales que te van a ayudar mucho en tu